Bueno, hace un par de semanas atrás, aproximadamente un poco más, participábamos de la conferencia de prensa que eh, eh, daba nuestro gobernador, Axel Kisilov en ocasión de la inauguración del Jardín de Infantes 908. Vamos a escuchar sus palabras referidas a Puerto Quequén. ¿Qué puede decir respecto de la decisión que ha tomado con respecto a Terminal Quequén, que se vence el próximo, los próximos días el contrato? Ahora voy a recibir, sé que hay una suerte de asamblea que lo está discutiendo. Yo, la verdad que agradezco, felicito y acompaño a que estos procesos y estas cuestiones que son muy importantes para la comunidad y para la provincia. Se discutan, se discutan y sea un tema de la sociedad en su conjunto. No puede ser una decisión administrativa. Sabemos que hay alguna intención de que se renueve la actual concesión y se extienda. Nosotros somos partidarios de que, en todo caso, eh, porque fíjense que la propiedad, creo que acá hay algo de confusión, no es que es o concesión o estatización, porque si hoy cesara la concesión, no volvería al Estado, sino al consorcio, que es una figura pública-privada. O sea que no, no es que si no se concesiona, se estatiza, como algunos piensan, yo hoy lo voy a charlar con la gente de la asamblea, es un tema, parece técnico, pero seguiría siendo privado nada más que administrado por el consorcio, que son las propias empresas. Por eso yo creo que es importante dar la discusión, sí, las condiciones tienen que ser las más beneficiosas para el Estado y para la sociedad. Obviamente el puerto de Quequén necesita más inversiones, para tener más inversiones tiene que tener más ingresos, para tener más ingresos, está bueno que haya competencia a ver quién es el que hace la mejor oferta. Por supuesto que esto lo viene llevando adelante el consorcio y es una decisión del partido. De no, no, la idea es que. Eh, la terminal siga funcionando así que no hay una discusión sobre las fuentes laborales, por supuesto que sí eh, lo que estamos discutiendo es que es lo más conveniente para el consorcio, para el puerto y por tanto para la comunidad Aquí. ¿Y para la provincia qué es lo más conveniente? Es que la provincia mirá lo que yo pienso y lo voy a expresar acá, primicia absoluta para los medios de Quequel. yo creo que el régimen de administración de los puertos de la provincia, de todos no de estos, tiene serias dificultades a mí este sistema que fue instaurado en la década de los 90, que tiene que ver no con privatizar, pero sí generar esta figura público-privada de los consorcios, por supuesto que tiene cuestiones que, que uno puede acompañar y cuestiones que habría que mejorar. Yo creo que estamos a tiempo para empezar a discutir un régimen general de administración de los puertos, que debe ser algo, obviamente, una discusión más extendida, porque obviamente no es un resorte de la gobernación y del ejecutivo, es una ley. Es la ley de... Escuchábamos a Axel Kisilov en una conferencia de prensa que, que diera hace unas semanas atrás en ocasión de la inauguración del Jardín de Infantes. Posterior a esa conferencia de prensa se trasladó al, a la vereda del consorcio de Puerto Quequén, ahí sobre la calle, donde este se juntó, se reunió con integrantes de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén. Así que hoy estamos... Con Miguel Ángel Bayón, chino querido, eh, que fuiste parte de esa reunión Bueno, para contar tus apreciaciones y pasadas ya dos semanas y pico, cómo está el tema Bueno, buenas tardes para vos y tus oyentes Y es una gran alegría también para mí que esta radio esté al aire Una voz tan necesaria acá en la ciudad de Necochea Gracias así que, Y por lo que estoy escuchando de vos Estoy debutando en tu programa ah, sí. Eh. sí, sí, eh, en el este, programa seguro Seguro, en el aire claro que me parece que <risa> No sé bueno, cuánto ha habido mira. Así que bueno, es un doble Doble placer y orgullo para mí Bueno eh, Has arrancado con estas declaraciones de Quisilo Que son previas mm -hmm. a, a la reunión que mantuvo con nosotros eh, Yo no, la, no las había escuchado Pero... Son correctas en cuanto a los que nos transmitió en, en una reunión que, que no fue en la calle. No, no, nos recibió incluso por un este, lapso mucho mayor al que nosotros pretendíamos porque la idea era acercarle una propuesta que sí, tenemos por escrito. Por escrito para que él se la lleve, pero no. Se claro, no, no, sí, eh, eso fue la primera sorpresa porque eh, él estuvo... Eh, ...ávido de transmitir su idea y también de Escuchaste. conocer la nuestra. Y ahí se produjo un intercambio muy jugoso, porque eh, tuvimos muchos puntos de coincidencia. Es cierto con lo que dice Kisilov y coincidimos plenamente todos los miembros de la Asamblea... ...con respecto al régimen de los consorcios. Eh, los régimen de los consorcios, nosotros en la Asamblea Popular que hemos constituido, lo venimos desde hace un año denunciando que es una privatización encubierta lo que por ahí no tuvimos una coincidencia plena fue en su expresión de que el Ejecutivo Provincial eh, no tiene nada que ver con esto porque él lo dice ahí de una manera eh, un poco rápida pero bueno, es lo que dice que eh, no volvería eh, en ningún caso a mano del Estado la terminal eh, que perteneciera a la Junta Nacional de Granos sino al consorcio, sino al consorcio. pero sí, pero ahí yo este, bueno, ahí hubo un punto que estuvimos conversando que eh, es muy importante eh, desmenuzarlo eh, dado a lo que dice la ley eh, tiene que volver al consorcio como administrador pero nosotros lo que le hicimos recordar y admitió Axel Kicillov es que el, el propietario este, de las instalaciones, la, la propiedad, es de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces específicamente eh, estamos hablando de la terminal que de la que terminal que que es lo que Granos, nosotros de reivindicamos de que eso tiene que volver a ser manejado por el Estado por razones que ya hemos explicado en este, en este programa, que no sé si sí, sí. vamos a repetir hoy. Entonces, este, nosotros lo que consideramos que una correcta interpretación de la ley, tal cual como está ahora, es que vos podés cederle la administración al consorcio, pero tenés la potestad de administrar tu propio bien, okay. de, mejor dicho, de manejarlo, y pagar al consorcio el canon que establece la ley. Pero los beneficios este, y el manejo de la terminal este, es Sería potestad. de. de... Esto vamos a hacer una, un parangón con una cosa por ahí más cotidiana. Supongamos que vos tenés un local comercial que por X razones lo dejaste de trabajar eh, en el año 92. Que fue el caso en que Menem con, este, eh, dio esta concesión. Siempre recordamos que esta, esta concesión al consorcio fue una figura... Prácticamente establecida gracias a la lucha de Mecochea. Sí. En la práctica, ¿no? En porque la práctica... Íbamos a la privatización. En la práctica sí, porque este puerto iba a la privatización total y absoluta. Como eso lo impedimos... La figura del consorcio lo, eh, lo medio privatizó, pero bueno. Bueno, eh, fue una una conquista parcial porque no se pudo por el todo, se fue por una parte. Es decir, nosotros en el año 89, 90, eh, generamos una rebelión acá en y impedimos eh, la privatización total y absoluta del puerto de este ¿Y quién la pretendía este, quedarse por por 50 años con, con la totalidad del puerto? Nada más y nada menos que la empresa Sogme de Mauricio Mac. Bueno, como eso no aconteció, dos años después, en el año 92... Se, el, el gobierno nacional Entreguista de, de Menem No, previo a eso ah, previo. Disolvió la Junta Nacional de Granos En el año 92 Y lo que fueron las instalaciones de la Junta Las concesionó Es decir, este local que vos tenías Pongamos acá este, En el corazón de Necochea disististe eh, en no trabajarlo más Y alquilarlo Eso tiene una serie de inconvenientes Para los intereses de toda la patria este, porque por ahí se fugan este, cantidades impresionantes de dólares que no regresan jamás al país. ¿Por qué? Porque vos, al no manejar eh, los muelles, la actividad de carga, descarga de, de los buques, este, perdés la capacidad de control. Entonces, cuando perdés la capacidad en control, las empresas privadas, monopólicas, extranjeras, lo que hacen es eh, mentir las cantidades, las calidades y los precios de los productos. Entonces se estima que un 30-40% de lo que realmente se declara como valor exportado eh, queda eh, fugado en, y, en los paraísos fiscales y no, no regresa nunca más a nuestra patria. En estos días terminaba la concesión. En estos días de noviembre terminaba la concesión. Uh -huh. Bueno, entonces eh, le hicimos... Eh, ver, y estuvimos charlando al respecto con el gobernador, esa esa situación. Entonces, eh, a los tres días hubo una resolución, por eso eh, que nosotros saldamos como un triunfo de la Asamblea lo que sucedió, para que eh, la gente que nos escucha pueda tener... Un, simplificar un poco en mente qué es lo que se dio por ejemplo a principio de año los hilos que pertenecieron a la junta nacional de grano de bahía blanca que estaban concesionados a favor de la empresa cargil eh, en bahía blanca nadie dijo nada y qué sucedió se renovó la concesión por 30 años, por, más. Por 30 años más hasta el 2041 el Estado no va a poder tener la potestad de manejar esa boca de exportación Con las consecuencias sí, sí, gravísimas sí, doctora, que, que ello tiene Bueno, ¿qué sucedió después de la charla que tuvimos con, con el gobernador? Eh, porque la instancia era o se volvía a licitar O este, se aceptaba lo que decía la asamblea ¿No es cierto? Eh, bueno, no ocurrió ninguna de las dos cosas Se resolvió a los tres días Eso fue en la reunión un martes El viernes se reunieron en La Plata este, El presidente del consorcio eh, Con autoridades de, de la provincia Entre ellos este, Axel Kisilov, Y decidieron prorrogar por un año Provisoriamente, digamos, la, digamos No se volvió a, a licitar, licitar. Quiere no, decir que esa... Que están, están un año más porque estamos trabajando... Es decir, esa alternativa que se manejaba de volver a alquilar por 30 años y abandonar la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de ejercer la soberanía de su comercio exterior, este no se prorrogó. Bien. Y ahí está latente Bueno, ahora nos queda un año más de lucha y un año más para seguir esclareciendo conciencias de los ciudadanos y, y, y lograr de que el Estado provincial, en este caso, eh, a, no solo haga la operación, eh, preste el servicio en, la, en esa terminal, eh, sino que también eh, se constituya una exportadora que permita ser una empresa testigo que evite... Estas cantidades fabulosas De, de divisas eh, Para dimensionar De alguna manera Esto, ahora, mirá La semana pasada eh, Leí unas noticias de una um, Exportadora De Santa Fe Que es, es, exportaba pellets de soja eh, este, Y la FIP eh, Pudo pescarlos En maniobras fraudulentas donde subfacturaban exportaciones este, por un 30%, es decir, que no es estaban robando un 30% de lo que declaraban. Y en el día de ayer, eh, otra exportadora que eh, exportó, exportaba licitina de soja a Chile, le pescaron eh, evasiones por el 50% de lo que declaraban. Entonces, supongamos en el peor de los casos, eh, o bueno, en el menor, que sea un 30% lo que se va, de que es más o menos lo que está estimado. Lo importante es destacar que, para que la, la audiencia entienda un poquito más, que el puerto que quede, o no, cualquier otro puerto, eh, no es como una terminal de ómnibus que vos pasaste y bueno, en otra te puedo agarrar. Acá se fue del país cuando sale el barco. Por eso es tan importante poder controlar lo que sale, y no que quede en manos del propio ente privado eh, dueño del puerto, de alguna manera u otra, ¿no? Esta es la, la, sí. la, la una vez, la, vez que, que se fue, se, que se, se fue, yo, se ah, fue. No hay, <ríe> no hay manera de pescarlo, Exacto. sí. Y bueno, yo pa, eh, para darle una magnitud de qué significa esto en términos de soberanía nacional, eh, más o menos la Argentina exporta en cereales unos 60.000 millones de dólares. Si pongamos estimadamente. Eh, se fugaran 30% 6 por 3 18 serían 18 mil millones de dólares anuales que nos, que no, que nos están esquilmando. Eh, calcula en, con, con 18 mil millones de dólares en tres años se pagaría el, la totalidad de la deuda sí. este contraída por otro vende de patria como fue Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. No es un dato medio Entonces eh, estamos hablando de cosas muy trascendentes que hacen a la soberanía de nuestra patria Y a nuestros intereses concretos, a nuestras formas de vida Bueno, después hay, hay, un, hay un, una larga lista de, de, de consecuencias negativas Que no que va tiene... a ser la última vez que vas a venir, así que bueno, no te, preocupes sí. eso, no te preocupes. No, Hay una larga lista, hay sí larga lista y sabemos la que tenemos la idea sigue teniendo... Sí, un poco... Eh... Vos dijiste, lo, lo consideramos un triunfo Yo creo que es el segundo triunfo El primero fue empezar a dar a luz eh, Toda la temática en la ciudad Que no es un dato menor Porque tenés que arrastrar un poco a la mayoría Por lo menos todo el mundo saber de qué se habla Estar de acuerdo o no es Merece tal vez un estudio, un discernimiento Pero sí saber de qué se trata Ese me parece que fue el primer triunfo. tu comentario El segundo porque... tiene que ver con, este, con esta prórroga si sí. eso no es un segundo punto Y ahora el tercero continúa del primero de Acá hasta noviembre del año que viene eh, Sí, y... esperemos que antes Porque no vamos a llegar a último momento de Pero decir, sí, sí. mira eh, Quiero contarle a, a, a todos tus oyentes Que es impresionante La difusión que esto ha tenido sí, sí. No solo a nivel a local, nivel sino a nivel nacional uh -huh. y, la, y la cantidad de dirigentes Políticos patriotas Que han tomado la cuestión De Puerto Quequén como una bandera este, Para un programa De gobierno soberano eh, yo no me quiero ahora eh, no, no, ir seguro. en detalles, pero es así. Eh, y bueno, como cosas concretas, quisiera comunicarle a, a toda la gente que siempre estamos dispuestos a que se acerquen a la asamblea. ¿Que se sigue reuniendo los días? No, no, o no más o menos. Eh, está, eh, no tenemos un día fijo, pero nosotros lo publicamos. Tenemos Bien. un grupo de WhatsApp. Y voy, y voy a... Sí, que busquen a través de, de personas que sepan que están en la asamblea. Eh, se pueden adherir sí. a la asamblea por por vía electrónica, así mandando en, por WhatsApp a... A cualquier persona que ellos conozcan Bien. Que sea este, también adelante Adherente eh, a la asamblea Hacen contacto, mandan su nombre Y su número de documento y con eso quedan Bien. adheridos a la asamblea Y lo integramos a ese grupo de whatsapp Donde vamos informando de todas las tareas que tenemos Pero si quiere una manera práctica este Como eh, se, sabe, se sabe Este viernes eh, Se tenemos conmemora un... el día tira. De la soberanía Senhora... nacional eh, como según el nunca siempre este, certero panorama este, de los pronósticos de tiempo este, suele suceder, pero se anuncia que el tiempo este viernes no va a estar demasiado bueno en, en Cochea. Entonces hemos decidido que no vamos a juntar una cuestión altamente creativa, vamos a ver cómo resulta, en el hall central de la galería, de la galería central, para que la en las ahí donde está la bandeja sí, y las sí. escalinatas, ahí nos vamos a juntar a las 18 horas, ahí vamos a hacer un breve informe de este, la situación actual por la que estamos pasando y las tareas que tenemos previstas para un futuro. Es Este viernes a las 18 horas en la galería central. Bien, buenísimo. Bueno, Chino, eh, un gusto y antes de fin de año nos volvemos a encontrar. Ahí te voy a invitar a que vendas con un par más y hacemos una mesa de todo el programa, ¿te parece? No, te, te lleno de gente, y todo Hacemos no, un tengo, escándalo acá. Tengo tres pero, bueno, hasta tres este, podemos hablar sí, vez. Eh, bueno, así que los esperamos. Dale. Gracias, como siempre. Este, bueno, esto es, un, es una radio amiga ya para Siempre, nosotros, sí, sí, ¿eh? sí. sí. Gracias. Bueno, charlábamos con, con Miguel Bayón, el chino de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén. Pausa.